Esto no está funcionando, ¿cierto? Pregunto. Sí, o sea, no, esto no está funcionando, definitivamente. Hola, bienvenidos a mi canal Nuevamente estamos hoy en mi casa Vamos a hacer algo que ustedes usted me han pedido mucho que haga Pero antes de todo esto me voy a presentar Mi nombre es Sebastián, me dicen Chipo Y vivo aquí en Corea del Sur Hago siempre videos relacionados a mi vida Así como estudiante en de Corea del Sur Y todas las cosas como casi extrañas que para nosotros son como Ah, novedosas, pero mm, Aquí son muy normales, entonces como que uh. El día de hoy vamos a hacer un video Que... El día de hoy, pues coño que lo ponen en el título El día de hoy vamos a hacer un video De cómo probando maquillajes Makeup, haul, eh, unboxing No sé, pues es que lo ponen en el título Lo ponen en el título, después voy a investigar Y voy a saber cómo se llama esto, porque yo no sé, yo sé que hay que Ponerse cosas en la cara y mostrar los colores y así como... mm. Primero que todo quiero agradecer a Beachy Cosmetics, Beachy Cosmetics es una línea De maquillaje, una de las más famosas aquí en Corea Y que también es muy conocida estos últimos días Porque tiene una colaboración Junto a BTS y junto a Beachy 21, y el motivo de esta agradecimiento es porque ellos me mandaron esta caja. Uy, ¡Oh, que youtuber, que influencer. Y me mandaron esta caja con muchísimo maquillaje. Que voy a aprovechar de mostrárselos y ver cómo se me ve en la cara. Mira, yo sé que mi cara no tiene arreglo. Pero la idea es tratar de ver cómo en una piel latina, así como más oscurita. Y a da da cómo se ve el maquillaje. Quiero que me disculpen, sí, porque, weón, bueno, yo no tengo idea de maquillaje. O sea, el otro día estaba leyendo así como un primer y yo primer, Optimus Prime. Te juro que fue lo primero que se me vino a la mente. Sí, el camión ese, weón, de Transformer que era un camión rojo. Yo creo que el resultado de este video va a ser fantasía realmente, quizás que pase en mi cara. Voy a llegar y a echar cosas, así que... Y bueno, será. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, yo vi que los youtubers que hacen estas cosas se ponen estos cintillos acá. Así que me puse uno así como que... Ah, cookie. Cookie. Cookie, y yeah, ya, yeah. ¿Dónde es fue? Bueno, aquí pueden ver mi cara eh, sin nada, eh, bueno me explicas, eh, arrugas por la edad, Hoy ahora voy a hacer algo tan de influencer, tan de youtuber que es como poner esto aquí y como la manito acá, ¿cachai? como para que se enfoque Bueno, aquí podemos ver un producto que se llama Fit on Stick, el de Koya es un primer, el de Cookie es un highlighter el de Tata es un undercover que es eso, no tengo idea y el de Chimi es un sweating voy a ponerme primero el primer, porque leí que el primer es como primero, aquí podemos ver el primer de colla esto se ponía como no sé hoy oh, tiene como cositas que quedan así como cositas blanco hay o sea, que como que estirarlo un poco me eché el primer que, que, que conste. Ya ahora quedó seco. Pensé que iba a quedar más grasoso, pero no. Así que este fit On Stick de Cookie lo vamos a dejar al final porque es un highlighter y los highlighters se ponen al final, te supone. Ahora vamos a ir con la segunda línea de productos de Bichy Sunny One que son los Real Wear Cushion. Aquí pueden ver cómo es el envase del Real Wear Cushion. Y en este tipo de producto tenemos a chini, que es un Fixing Cushion, RJ que en este caso es un Cover Cushion, el de Tata es un Setting Cushion y el de Cookie es un Wear Cushion. Cushion. Lo que leí que el de Chimi era mate, como el más mate de todos, y a medida que van avanzando, como si yo se lo fui mencionando, el de Cookie sería como el más glow. Ahora, ¿qué glow? Yo no tengo idea, pero eh, se supone que va de mate a glow. Ahora lo vamos a abrir. ¡Oh, weón, qué bello! Me explicas cómo es posible que cuiden cada detalle, es que realmente esto es muy lindo Así es por dentro, y ahora le vamos a sacar el sticker. Wow. Como les dije, este es un cover cushion. Me lo voy a aplicar. Yo no sé cómo va a resultar esto, chiquilla, pero tengo mucho miedo. ¡Oh, oh, oh, oh! oh qué hice! ¡Mierda! ¡Weón, no! ¡Ay, tengo, tengo demasiado miedo! ¿Qué estoy haciendo? ¡A ver si me escucha, creo! ¡Oh, weón, qué estoy haciendo! Weón, el poder cobertor de esta weá es brígida Es terrible brígido oh, Obviamente parezco gay hey, en, este, en este instante pero En la cámara se ve mal porque en el espejo no se ve tan mal Esto no está funcionando, ¿cierto? ¡Pregunto! Sí, o sea, no, esto no está funcionando, definitivamente Lo que me gusta es que siento que no es muy pesado Ahora vamos con el tercer producto que me mandaron Que es de la línea de los Check Cushion bueno, este es el envase del Sheck Cushion. En Sheck Cushion podemos encontrar a Shuki que corresponde a raspberry. Koya que corresponde a papaya y mank que este eh, decía que era fig. Que cresta es fig. Que alguien me explique. Porque yo no tengo de idea. en los comentarios porque eh, hola. No sé. Al igual que el producto anterior que les mostré, también viene como una esponja, no sé cómo se llaman estas cosas, para, como para ponerte esta cosas nunca tengo. La... Y viene con el del personaje que corresponde el envase. Bueno, acá está el producto, pueden ver cómo es por dentro. ¿Se fijan que se pone como, como rojito? Pero como muy suave ¡Qué vergüenza! Creo que queda como, como que vieron que aquí queda como que me hubieran pegado porque es como el robot es que yo no cacho mucho maquillaje pero siento que el color es como si bonito ojo, yo no digo que los hombres no pueden usar maquillaje pero como que yo no uso, entonces como que yo no saldría así a la calle porque yo no soy así pero si alguien, algún niño quiere salir como que queja la cara cosa ¿no? pues coño que en esta vida todos podemos ahora vamos a ver con los siguientes productos que me mandaron que corresponden a los lipsticks en el caso de este producto todos los caracteres están disponibles a la venta Chucky corresponde a un color café, RJ a un coral Chimmy a un rose, eh Cookie corresponde a un rosado brunt Koya dice que es un tip orange, es decir como un naranja profundo Tata es un rojo pool Van es un bull brandy Bull brandy ¿Qué es eso? <tose> y man es un rosado struck Que yo tampoco sé lo es Bueno así es el envase Así se ve el producto aplicado en mi mano Ay no no la hueá, brígida demasiado colorido Ya, no podemos no hacer esto porque yo no puedo Porque el que qué estoy haciendo es Y una de estas cosas Y también quiero hacerles la muestra De que vean cómo se sale esto Con un limpiador de esmalte Y se quita fácilmente Así que honestamente si es por durabilidad eh, No creo que sea el mejor producto del mundo Pero eh, los colores son bastante, bastante bonitos Ahora vamos con las tintas Estas se dividen en Glow Lip Liquor y en Cream Lip Liquor Dentro del Glow Lip Liquor está Chimi que corresponde a un coral puro Yuki es un naranjo pop mang es un rosado increíble Tata un rojo potente pero yo diría como medio maraco intenso Y en la otra división tenemos los Cream Lip Liquor Van corresponde a un nude RJ corresponde a un rosado ninja cookie corresponde a Coral Mellow y Koya a un Syrup Red De los dientes solamente vamos a abrir dos, el de Koya y el de Chucky Así que vamos a proceder a abrirlo En, en este caso Chucky corresponde a la línea Glowly Blicker. Así que vamos a abrirlo Entonces abre así Guay, wow, qué lindo Lo voy a poner aquí en el brazo Hacen el color Por favor, miren este color es realmente hermoso. Y ahora vamos a ir con el syrup red que es de Koya. Oh my god. Bueno, el de la izquierda es el syrup red que corresponde al de Koya. Y el de la derecha es, es el de Chuki que corresponde a un naranjo pop. Ahora, así como bien japonesa, bien así como bien blanco, así como me falta el puro kimono y no va como. No, no, no, no, Voy a probar el de Chuki. ¡Ah! Este, bueno, sale. Pero no, vale. ¡Ah! este no sale Vamos a intentar remover esto Sígueme O sea, esto quiere decir que esto no se sale pero con nada O sea, solamente con cosas Otro de los productos que me mandó Vichy Cosmetics es esta paleta de colores así el envase por fuera así lo abrimos. Y también viene con una pincel, alguna cosita así Lo voy a volver a poner en el brazo para mostrárselo. Aquí podemos ver la aplicación de la paleta de colores en el brazo Y los colores son bastante bonitos en realidad El café obviamente el que más destaca Pero después va disminuyendo el grado en que se van notando Si se fijan, creo que la base El que me eché primero, que era como este cushion Va bajando un poco en voluminosidad O sea, va bajando como en luz o en Blanco y como que va absorbiendo, y eso me gustó harto porque ahora ya mi no se nota así como tan como blanco que he hecha que se me veía en un, en un principio. Entonces, yo no sé si eso es normal que después de que estoy el maquillaje, como que va cambiando y como que realmente siento muy diferente oye y el tinte sigue sin salir eh, ya me he lavado la mano como 20 veces o sea bueno, mire de hecho me dejé rojo entero no sale con nada así que este tinte realmente es demasiado demasiado demasiado bueno si tuviese que recomendar algo así pero sí o oh, sí o oh, sí o oh, sí loco los tintes los tintes son realmente otra otra wea todavía no se me salen los tintes con nada o sea es que por favor yo voy a, tener, voy a tener que demandar a esta empresa porque me mandaron cosas de regalo pero ahora que me limpia la mano que para por eso Ahora si tuviera que hablar de los cuchos Yo diría que también son muy buenos Aunque el que yo me apliqué hoy día Haya sido uno como de los más oscuros De los más mate, entre, entre comillas eh, Siento que como para una piel latina Sin ser experto Ojo, no tengo idea de maquillaje Pero si me hace que chimi, por ejemplo Que según la tabla que les voy a dejar ahí O que ya les mostré eh, El color como más oscuro Como más mate, no sé cómo decirlo Entonces como que eh, siento que quizá ese Va a pegar mejor con la piel de una persona Como más morena como yo Además de destacar el hecho que miren Con una pura pasada Miren los blancos que pueden llegar a quedar Entonces realmente es súper Súper potente, como que no se requiere Echarse tanto, yo parece que ese fue el problema Me eché mucho, y de destacar también El cushion check, primero que todo el olor Es maravilloso, yo no sé si esto es normal Que los productos huelan también, pero es realmente muy bacán y lo que me gusta también, es como una cremita, es como, es como es como rico, es como incluso hidratante. Ahora me lavé la cara, me saqué todos los productos y me siento realmente ya más relajado y más como bien. Ahora me quiero solamente acostar porque estoy demasiado, demasiado cansado. Eh, quiero también pedirles disculpas por haber hecho loco en este video, pero realmente, como les dije, yo no sé nada de maquillaje, así que realmente les recomiendo que vean también otros videos donde hagan review de estos maquillajes porque probablemente esa gente sí sepa cómo maquillarse. Mucha gente. También se puede estar preguntando cómo puede obtener Estos productos y la gente que es de Chile Puede ir directamente a la tienda kimchi store Les voy a dejar acá abajo en la descripción del video El link del instagram Para que puedan ir y ver todos los productos De bc21 que tienen disponibles No solo cosméticos sino que también tienen Los peluches, los llaveros y muchos otros tipos de artículos De K-pop también, así que también Lo voy a dejar acá abajo para que puedan ir a la tienda De kimchi store en instagram y puedan ver También todos los tipos de productos que tienen Bueno hasta aquí voy a dejar este video porque ya no doy Más, eh, recuerde activar la campanita para que les avise Cuando suba video, recuerden darle un like También, y acá abajo en los comentarios Póngame cuál de los productos que les mostré Fue el que más les gustó, y cuál fue el color Como que más le llamó la atención, porque también todos sabemos Que los productos acá en Asia son realmente Muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver En Latinoamérica, por mi parte me despido Muchas gracias como siempre Y nos vemos en un próximo vídeo bye, bye.